Hola, soy una calimadera de UNOCIDA Venezuela, y voy a hablarles de lo que es el diagnóstico serológico del VIH, específicamente de las pruebas rápidas, cómo es su procesamiento y la evaluación que hacemos de los resultados que obtenemos. ¿Qué tenemos para hacer el diagnóstico? Lo más común, hay muchas pruebas, pero lo más común son el ELISA y las pruebas rápidas. Ellas son, ha sido evaluadas de tercera y cuarta generación, las de tercera determinan anticuerpos y las de cuarta generación antígenos y anticuerpos. Además, poseen una alta, sens alta sensibilidad y especificidad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una prueba es sensible, que tiene, eh, nos, nos permite evaluar, detecta todos los verdaderos positivos y es específica cuando eh, detecta todos los verdaderos negativos. Así también tenemos el Westerblot para confirmar que eh, ha entrado en desuso en muchos países debido a que por su alto costo, amerita eh, un personal capacitado y entrenado, un, un laboratorio equipado y eh, el, el tiempo de resultado es muy largo. Por otro lado, eh, tenemos también las pruebas de monitoreo y que son linfocito CD4 y carga viral y entre las dos la carga viral nos da una mejor visión de lo que es el, el, la proyección de la enfermedad y la evolución del tratamiento. Por último tenemos el PCR DNA que nos permite hacer diagnóstico para niños menores de 18 meses porque ningún uh, no se debe hacer pruebas diagnósticas ni ELISA ni pruebas rápidas a un niño menor de 18 meses con una madre positiva porque vamos a evaluar, vamos a encontrar siempre positivo a los anticuerpos de su madre.